La relación entre Ben Affleck y Jennifer López sigue llamando la atención de muchos en todas las partes del mundo. En Venecia, el actor tuvo que intervenir con un fanático que buscaba tomarse una fotografía con la cantante, evadiendo el espacio de esto y evadiendo la seguridad de ambos. Además del espacio de los famosos, el hombre no tenía mascarilla en medio de donde el mundo entero se encuentra en alerta por el coronavirus, COVID-19. La razón por la que la pareja se encuentra en Europa es por la promoción de la nueva película de Affleck, El último duelo, quien regresó como guionista junto a su amigo Mac, Mac Daymore. Affleck y Daymore ganaron un Oscar por el libreto de la película Go with Hunting. Go Hunting. God Week, ya ustedes saben. ¿Cómo es? Hunting. Go Hunting. No. Go Week Hunting. Go Hunting. Bueno, esto. Está, está un poquito jodón. Eh, ahí está el video Su que se puede, se puede apreciar. Suerte que no lo matan. Eh, sí. el no vaibú lo... que se le ve con un talibán. Eh, el video está por ahí. Vamos chat. a ver el video. y seguridad se quedó metiéndole un bocha y Tú viste, tú no ves. Inmediatamente <risa> se cambia el cuerpo entero de seguridad. Porque si así le llegó ese hombre. Sí. ¿Eh? Ahí lo mataba. No, no la mataba a ella o algo. Eh. E incluso, tú también e Incluso se puede, o sea, eh, eh, con el video <risa> se puede apreciar, muchachos. Miren ahí. Mira, mira, mira, mira, mira. Ella ha echó para atrás. Sí. Ella echó para atrás y mira ahí. Cuando él se va a acercar, ella echó para atrás. Entonces, como tú dices, los lo, lo seguridad se durmieron. Ahí yo, yo sé que ellos van a tener su inconveniente ahí, porque esa gente son claro. Porque es que no puede llegarle nadie a, esa, a personas así, y más Jennifer López. Eh. observa sea, so miren, miren ahí, mira, mira, mira, verdad. El tipo va a acercar. Mira, mira, mira, mira mira a ella, mira allá, allá atrás, echó para atrás, o, es, bueno. o sea, como tú dices, fácilmente va a tener una arma de fuego, un cuchillo o algo, y le llega fácilmente a ella. Claro. No, no se puede, la seguridad debe estar activo, activo para logiano. cualquier situación. De Ahora, usted llegarle, sí, sí, díete, de, de, de usted llegarle a, a una actriz de esa magnitud, la mejor pagada de Hollywood. Así es, hermano ¿Eh? mío. Y usted llegarle así, la suerte que estuvo atento también. Pero si le hubiese sido a eh, hacerle daño, se lo hubiera hecho. A los, sí, dos. De una vez, a los dos. Sí, porque tú sabes, el, el señor, el, el, el hombre, o sea, se ve con mucha barba pero a lo mejor se ve como joven. Eh, era una, fest, una selfie que era Tomás. ¿eh? Sí, sí, como ella. Pero este muchacho, su esposo, Ben Affleck, tuvo tuvo eh, agilidad. Ah, se casan, ella. O sea, bueno el esposo eh. parece que se casa no ellos van para allá ellos para sí allá. ellos van para allá quién sabe Jennifer López es tan impredecible en el amor que tú no sabes si mañana está con Neto Flow no no que... quedó ahí mismo <risa> <risa> quedó ahí vivo pero claro. así como tú dices tienen que tener más cuidado porque así le pueden llegar claro le pueden llegar y eso. Oh, o sea no tan salvaje como lo de Rochi pero Oye, <risa> Ya, ya, nosotros, hace ya rato que al mire. Mire. no, ya no. principio. Mire. Tíos. No, es que el perfil del señor también, o de joven, es un perfil pelú y barbu. O sea, que son medio locos y mal, con el miedo de los talibanes, que son así todo sí. raro. guau Ay, hombre, pero tú sabes, exacto. <risa> no, no, son fanáticos, son fanáticos, sí. De que fuera. Sí. Porque por eso discutí yo con un seguridad de los Sí, porque, o sea, mira, o sea, yo entiendo. O sea, ya que lo tenían ya él, eh, bueno, como que dice ya acorralado, debieron, uh -huh. no sé, una foto. Sí, sí, venga, venga, vamos a tirar la foto ya. Sí, hombre. También, no. Porque da nah, pena. La... Mira, mira, mira ahí, mira ahí, observa. Juan, echó para atrás ella. De una vez, Ay, Dios mío, señor. No, no, no tiene mascarilla tampoco, ¿verdad? Y y esa barba. Pegan de, eso también porque de un principio iba a lado para arriba para tirarse una foto. Siempre que no lo ha abrazado o algo. Es algo diferente, pero ya él sabe que lleve un problema en la mano. Y tú, antes de ese caso, él subió el celular, que es buena foto Bueno. Sí, eh, pero... Que Dios lo acompañe. Y meta wow. su mano, que, que, que salió ileso de eso. Digo, sí, sí tienes razón, porque también, como bueno. tú dices, o sea, eh, a los seguridad le pagan para eso. Para romperle los brazos de una vez. De plomo, pl no, no vale. Y tirarlo para... Y, y claro que si sí, darle tiro y darle de todo porque están acercando al elemento que ellos están cuidando. No, y que le pagan? le pagan. Le para pagan eso? para eso, ¿Le pagan claro, para ¿le pagan? claro. Le pagan Pero para yo, el, pa... Hay un apagón en Gerenay, me dicen. ¿En qué? En Gerenay. ¿Cómo que dice? <risa> general, general. Ah, <risa> general. ¿Cómo? En gen un apagón de en general. Gerenay. Ah, ¿Ahorita se ¿fue? ¿Ahorita, fue? ¿A qué hora fue eso es en todo el sector. O sea, mi casa se fue ahorita, la tres y pico. Sí, en mi casa también. Bueno, pues el sector que se está yendo, y cuando viene a ver, no sé todo ¿volvió a esa hora? Bueno, Esperemos a Dios que lleguen. Exacto, no, noche, y, también, porque... y que denoté también de, de una respuesta, o sea, ¿qué eh, es lo que está pasando? Este puerco, para dormir, de, de necesita... ¡Obligado! O no, duermo en la bañera, pero tú vas a Uy. jugar los otros días así. No, me tra tranquilo, que la última ah, vez tú que tú yo... Baita vista sí, eh, eh, eh. Oye, oye, oye, la última vez que yo prendí una goma. No, estoy vivo para contarlo, eh. <ríe> Me enredé en la goma con todo. <ríe> ¡Ahí viene! A Chepita, muchacho. Ya soy de andar por un motor irresponsable. Sí, y huidero. ¿no? A correr muchacho, de calle y de todo. <ríe> más nunca voy a aprender una la goma. goma no, le tú eres todo. loco. Pues yo yo, yo me, no me sabía y credo y me lo aprendí. Esa noche, dándole gracias. Dios me escuchó ese día. Ya está bien, me dijo. Está chanceado. No, no hermano, esperemos que la luz llegue, porque hay muchas microempresas que hacen su trabajo. Y, y, y, y, y nos dio la información de noche de qué es lo que está pasando, sí. porque ellos son así. Sí, porque tienen que dar como una información. Una información, para, un comunicado. Una empresa, eh, la energía que nos mueve. La energía que nos mueve, hasta sí. que yo compro un pan en mi casa y lo ponga. ¿Un pan ahí, pa. Un pan ¿Miel? va. Parece. Un panel de, de, de, de luz, eso es muy... Ah, es eh, claro. eh, bueno para mí, para la gripe. ¿Eh? Panelito, yo le voy a hacer un coño. Panel, panelito, ah, panelito. No importa, se juntan. ¿Como cuánto cuesta un panel, panel solo? Un 60 mil pesos, o se juntan. No, cuesta, cuesta un billito. ¿Como 60 mil? Sí. sí, depende. depende. Sí, como, como a 40 años. No, claro, sí. man, porque que, que, con el, ahora sí hay una semana nublada. Terminemos de capitalizar el movimiento Ivano de aquí para que tú veas. Eh. ¡Ay, ay, ay! ¿tú ¿Estás esperando eso, tú, eh?